Vamos a continuar profundizando un poco más en el concepto de variable en julia. Bueno, hasta ahora solamente hemos guardado números enteros o decimales en variables, pero el texto, que se llaman cadenas, strings en inglés, también se pueden almacenar en variables. Recordemos que las cadenas siempre tienen que ir entre comillas dobles. Bueno, pues vamos a guardar una cadena en una variable que vamos a llamar a para no complicarnos la vida. Y la frase tampoco nos vamos a complicar o la Bueno, pues ya tenemos en la variable a guardada esa cadena. Y lo importante de las variables es que tienen un tipo asociado. Dependiendo de lo que contengan dentro, tendrán un tipo. Eso nos dice, por ejemplo, si contienen un entero, un decimal o una cadena. De momento conocemos esos tipos de datos. Int los llama así Julia porque son números enteros, integer en inglés. Float, porque en español, pero también en inglés, a los números decimales se les llama números flotantes, porque se guardan de una cierta manera en el ordenador. Y las cadenas ya hemos visto que se denominan string. Bueno, pues para saber el tipo de dato de una variable, para saber qué es lo que contiene, o más bien que saber lo que contiene, el tipo de dato de lo que contiene, pues se utiliza la función type. Vamos a ver cómo hacemos esto. Bueno, pues en una variable llamada A vamos a guardar el número 56 y vamos a ver, le vamos a preguntar a Julia a ver si sabe de qué tipo es esa variable. Pues dice que es de tipo entero, int64. Ahora guardamos un número decimal. Si le volvemos a preguntar, nos dice que es de tipo float, número decimal. Y también podemos guardar pues una cadena, como teníamos antes, bueno, esa mismo, o podemos escribir otra. Hola mundo, bueno, pues en este caso nos tiene que decir que es un tipo string. Ahí lo vemos. Bueno, pues las variables en Julia tienen una característica especial y es que a lo largo del programa pueden tener un tipo de dato u otro. Eso no es común en todos los lenguajes. Los lenguajes en los que esto sí se puede hacer se dicen que tienen un tipado dinámico y los que es imposible hacer eso, que una variable de tipo int, por ejemplo, solo puede almacenar datos enteros y nunca podría almacenar una cadena, pues esos lenguajes son no dinámicos. Bueno, pues vamos a ver cómo en una variable podemos almacenar primero un número, vamos a imprimirla, ln dicha variable, y ahora podemos guardar, por ejemplo, una cadena. Hola, mundo. Y si la imprimimos, pues ahora nos tiene que salir el contenido, el nuevo contenido. Bueno, debido a esto y que puede cambiar el tipo de dato de la variable, se dice que Julia es un lenguaje con tipado dinámico. Y los nombres de variables pues, pueden ser prácticamente arbitrarios pero tienen una serie de limitaciones, no podemos poner cualquier cosa. Bueno, lo primero es que no pueden contener espacios en blanco, eso de toda la vida. Tampoco pueden comenzar por números porque eso causaría ciertos problemas a Julia para entender bien lo que queremos diferenciar. Y también tenemos que en Julia, eh, como diferencia entre mayúsculas y minúsculas, si escribimos una variable en mayúsculas y otra en minúsculas, pues van a ser totalmente distintas. Eso no lo debemos hacer nunca. En Julia, por convenio, todo el mundo escribe las variables en minúsculas y a nadie en su sano juicio se le ocurriría escribirlas en mayúsculas porque puede causar varios errores. Y luego Julia, como todos los lenguajes, tiene unas palabras reservadas que sirven para hacer ciertas cosas que ya veremos a lo largo del curso. Bueno, pues esos nombres tampoco se les puede poner. Bueno, pues vamos a ver cómo hay nombres que son incorrectos. Por ejemplo, si queremos llamar a una variable nombre 1, pues no hay ningún problema, porque empieza por una letra, aunque tiene números después. Sin embargo, si empezase por un número, uno nombre, pues nos diría que no. Si queremos escribir una variable con... Un espacio en blanco, pues tampoco. José dice que no puede. Es costumbre en Julia usar lo que se llama snake case, que es eh, unir las palabras con guiones bajos. Los guiones bajos sí se permiten. Y de esa manera se puede entender un poco mejor eh, algunos nombres de variables que son largos. Bueno y ahora vamos a ver lo siguiente, si tenemos por ejemplo una variable A y guardamos el número 90 y en una variable eh, también llamada A pero mayúscula, guardamos el número 23, pues resulta que son dos variables totalmente distintas. Vamos a imprimir el contenido de la primera y vamos a imprimir el contenido de la segunda y vamos a ver que no se solapa. En Julia no debemos escribir nunca eh, variables con mayúsculas porque se pueden producir esos tipos de errores aunque está permitido. Bueno, y otra cosa que podemos hacer, aunque ya la hemos visto, es que podemos imprimir a la vez texto y variables, pero se puede hacer de otra manera, y es lo que se llama interpolar una variable. Para ello tenemos que escribir el signo dólar delante del nombre de la variable. Esto lo tenemos que ver con ejemplos para ver cómo se usa. Bueno, pues vamos a crear dos variables, eh, que son base y altura, y vamos a calcular el perímetro y el área de un triángulo, pues vamos a ponerle una base cualquiera, una altura también cualquiera. Calculamos el área, pues el área va a ser base por altura. Y si queremos calcular el perímetro, pues lo que tenemos que hacer es multiplicar dos veces la base y sumarle dos veces la altura. Hasta aquí todo bien. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo podemos escribir dentro de println... Todos estos valores. Bueno, pues escribimos prim ln y empezamos a escribir nuestra frase. El área es, y si queremos poner aquí el valor que tiene la variable área, escribimos un signo de dólar y el nombre de la variable. Vamos a ver que esto lo que va a hacer es escribir el área es y ahí escribir un número. Vamos a ejecutarlo. Aquí lo tenemos. Y aquí podemos seguir escribiendo. Y el perímetro es, y aquí tenemos que escribir la otra variable, que la hemos llamado perímetro, sin tilde, aunque también se podrían admitir tildes, pero no se suelen escribir tildes porque en inglés no se escriben y causaría muchísima confusión. Aquí lo tenemos. Bueno, y con esto ya hemos terminado este vídeo.